Señores, yo estoy de acuerdo con este tema que yo voy a, voy a mencionar ahora, sobre migración. Dice migración, vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro, sin tirar una bomba lagrimógena. Vamos a perder el país. La advertencia estalló como un trueno. Mira, yo no tengo dudas. Nosotros... Si no nos ponemos en esto, vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro. Y proviene del director general de migración, refiriéndose a la presencia masiva de haitianos en todo el territorio nacional. Enrique García, titular del Ante Migratorio, cree que hay que regularizar a los indocumentados haitianos que están aquí para evitar su entrega ilegal, porque no podemos perder nuestro país. Tan preocupante la situación es que el director de inmigración explicó que hace 20 años, cuando fue comisionado para la reforma y modernización de la justicia, se hizo un censo que arrojó que a la población carcelaria de origen haitiano era mínima. Contrario a lo que sucede ahora, el 10% de los crímenes y delitos que se cometen en el país son perpetrados por inmigrantes haitianos. Señores. Bobo con todos los haitianos. <risa> Solo el nacimiento de haitianos en este país son diarios 5 y 6. Sí, en San Francisco de Macorís. En San Francisco. 5 y 6 y 7 haitianas dando a luz. O sea. Es decir, que hay que buscar un bajadero, hay que buscar la manera de usted regularizar eso y documentado Sí, es. No es que usted lo va a maltratar, porque no vamos con eso. No. Claro. No es que usted lo haga, que hay que matarlo. No. Lo que hay es que a los ilegales impedirle la entrada, que hagan sus papeles. Como a nosotros, en Estados Unidos, se nos eh, exigen. Se exigen. Porque no es nada. Usted va a hacer su proceso. Si ellos tienen que casarse aquí, que se casen. Que hagan su... Pero no así, masivamente. ¿Eh? Nacen siete haitianos y paren dos dominicanas. Entonces debemos buscar una manera. Es aquí el histórico ex alcalde Alex Díaz fue que puso mano dura. Por eso en San Francisco de Macorís los haitianos no viven en construcción. ¿Tú va duro, ¿Tú entiendes? Entonces, por él, que él puso mano dura y decían, no, que un abusador, que ya no viven en construcciones, sí, antes sí. era la construcción Así llena es. de 10 haitianos, pero él como síndico in, implantó et, et, et, este, este método de que no vivieran tan agrupados. Que paguen su renta los haitianos. Entonces, claro. nuestro gobierno debe ponerse la pila en cuanto a la migración haitiana. Y tampoco son todos eh, los haitianos, hay más, hay venezolanos, hay chinos, aquí vienen los chinos por vagones. <risa> ¿Sí? Los chinos vienen ante en una goma aquí, envueltos, <risa> y ellos llegan bien. como sea. Es verdad. Y hay que hablar con esas asociaciones chinas también. Está, eh, <risa> que hagan su papel igualito, todo el que venga a emigrar aquí, es el único país que la gente no necesita visa ni nada para venir. Aquí me uh -huh. estoy loco. <risa> ¿Sabe? Y frena a todo el mundo. ¿Sí? ¿Eh? Entonces ¿Sí? eso debe ponerse la pila de migración que ponga su tigre allá a dar para a traer a los haitianos. Usted tiene el papel y no está bien. Entonces, bye, después, queda. Bye, Entonces claro. después queda. ¿Me entiende? Entonces debe eso arreglarse, Villalona. Eso Pero eso es fácil. Él no tiene que. Él en vez de quejarse lo que debería es de cumplir la ley. Pero por algo se queja. Porque, pero sí. la ley de migración, ¿quién es que la tiene que cumplir? La dirección de migración. No, Entonces, pero parece que no lo dejan trabajar, Villalona, porque él que se quejó. Oye. Él que se quejó por algo es. Eh. Entonces, él le está mandando un mensaje a, él, a la población que, que parece no, que... A no, a la población puede, no, claro. al, al, al presidente, al le, presidente. Está, le está mandando un mensaje. O sea, le, claro, está, diciendo, claro. le está diciendo al presidente que no que, que no está cumpliendo la ley. Eso es grave porque le está pre directamente acusando al presidente de que la ley de migración no se cumple. Pero el problema es, y reitero, el director general de migración que es el que tiene la potestad para hacer de todo emigración aquí en este país que tiene que resolver eso no se tiene que estar quejando para mí no, no se tiene no se tiene que estar quejando no sino pero para mí él le está mandando un mensaje presidente como usted dijo Villalona porque sí. por algo él, él se está quejando si él tuviera la batuta como dice claro. ya eh, hubiese ejecutado no es cierto tiene que haber ese orden se necesita porque no es que uno no lo quiera que uno no quiera saber de ellos realmente pero lo que dice néstor es como, mi abuela también se parece en curio, la haitiana parece en curío, tanto que pare, y no es que uno no quiera, sino que hay que cumplir unas reglas y bastantes derechos y bastantes libertades se le han dado a lo largo de los tiempos, pues a nuestros vecinos haitianos y ya hay que poner un orden de ello. He escuchado también personas que han dicho, incluso mayores, que lo cual es cierto Que los haitianos han ayudado una parte en lo que son las construcciones Porque muchas veces dominicanos de vago, por lo único que tuve en construcciones Son los haitianos a de la tarde, 2 de la tarde, 1 de la tarde Pero qué pasa, con esto no queremos sacarlo de aquí como perro por su casa Sino tomar este tipo de reglas porque están saliendo de control Entonces ya no se vaya dominico haitiano, república Dominicana, haitiana O dominica china, o dominica venezolana y realmente tienen que ponerlo, ojo, han comparado mucho también esos extranjeros chinos y venezolanos de que dan mucha más prioridad que los haitianos y sí también se hace, pasa. Las reglas para todo el mundo, no solamente para ellos. Así lo mismo que le hacen hacer a los venezolanos y a los chinos, tienen que hacer sobre los haitianos también. Y es hora de que haya un control y un orden dentro de este país. Claro que sí. Eh, tú sabes que se le da más prioridad a ellos, tú sabes por qué, por la doble moral y el color de piel, que los haitianos son morenitos y aquí es un lío, aquí un haitiano no puede hacer una marcha ni nada, y eso y eso eso se conoce, de, de, de, aquí hay unos nacionalistas que nada más, o sea, los haitianos y los venezolanos porque son blanquitos y son gente que tú me entiendes, diferente a, lo, a los chinos y a, y a los venezolanos, los, a los haitianos lo, lo tiran por debajo, por la forma de vivir, recordemos que el haitiano aquí te, tenía, un, tenía una forma de vivir, muy paupérrime en el piso. Tú me entiendes, gracias sí. a Dios, por lo menos aquí en San Francisco se regularizó eso pero tú me entiendes aunque hay una aunque hay una cantidad de haitianos por ejemplo aquí en San Francisco eh, universitarios sí. la alta gama yo le digo los haitianos pop, tú me entiendes que son otra <risa> vaina, yo sí. de ellos son panamíos, tú me entiendes y ellos ellos mismos esa esa clase de haitianos que hay aquí entienden sí, a veces Espérate. no se ligan con los No, no se ligan y ellos entienden sí. que el haitiano que viene aquí a echar a vivir en construcción está mal, ellos lo entienden eso y dicen que ellos que esa parte hace que a ellos lo denigren. Exactamente, porque globalizamos que son todos no que son están todos. así, no son todos. Mayormente no. los haitianos que vienen así a vivir en construcción y van, son los haitianos que vienen de campo, de loma. El haitiano de ciudad no anda en ese. El haitiano de ciudad viene aquí a hacer su diligencia eh, con su papel y estudiar medicina y todo eso. Eso así. Esperemos en Dios que las autoridades tomen carta en el asunto también, quitar esos bucones que tiene ahí en la, en la frontera, que dejan pasar ah, esos haitianos por cinco mil, seis mil pesos. <ríe> Eso hay que limpiarlo, pongan académico ahí, pongan ah, cadete claro. ahí, que cuando lo hagan así, eh, eh, ya ustedes saben cómo es.